Bantec, Bachillerato en Nuevas Tecnologías, Proyecto Imagina, presenta Python Python es un lenguaje de programación de propósito general interpretado, multiplataforma, multiparadigma y de código abierto que es potente, flexible, ampliamente utilizado, compatible y fácil de aprender es un lenguaje de alto nivel para procesar todo tipo de estructuras de datos, tanto numéricas como de texto. Academia más WhatsApp 55 38 36 966. Antec, bachillerato de nuevas tecnologías. Proyecto imaginario.